Caballero, buenas tardes. ¿Usted de por acá? Sí. ¿A dónde puedo ubicar al Vargas? ¿Cuál Vargas? El de los cocos chicos y la corneta larga. Él es ¿Sí? tutu Y tiene diabetes. ¡Chingas a tu <risa> ¡Un grándulo gol con corazón de corazones! ¡De corazones! ¡De corazones! ¡Estúpido de mierda! En su temperamento? ¡Chinga, mafu! Y tiene diabetes. ¡No! Después tenemos a Jasmine. ¡Yasquin! ¡Yasquin! ¡Yasquin! ¡Cállate! Ya, ¡Nuestro supercapitán ¡Oye, no! ¡Nuestro capitán! es que la Cuando crees que te voy a coger.